Hoy te diré cómo subir la profesión de alquimia en un minuto. Primero vamos a crear dos pociones curativas, después dos pociones de maná, hasta tener 11 puntos de habilidad. Las destruiremos con brebaje hasta 15 y 16 con el transmutar aire despierto. Después subiremos a 25 creando Omnidraconis, unos dos aproximadamente. Crearemos un convergente primigenio y un vial de versatilidad. Después vamos a estar creando constantemente experimentaciones. Así obtendremos recetas las cuales nos permitirán subir hasta nivel 50, podremos subir hasta el 56 con pociones elementales hasta dependiendo de cómo lo hagas hasta el 65, por supuesto nosotros tendremos que subir al 100 con más experimentaciones ya sea de ampollas o de pociones y por supuesto también podemos ir creando los avalorios de piedras filosofales para hacer este proceso más rápido, pero si no quieres gastar dinero con los experimentos es más que suficiente, suscríbete, comenta y participa en los sorteos de este canal.